Amigos, ¿cómo están? Yo soy Cristian, encantado de estar con ustedes. Voy aquí caminando, voy a comprar unas cosas, pero aprovecho el tiempo para hacer un video. El día de hoy les traigo un truco, algo especial, una frase que si ustedes le dicen a cualquier hombre va a hacer que ese hombre se enamore de ustedes. Y no de forma inmediata, tal vez, pero eh, digamos que con el tiempo, después de que ustedes digan esa frase y la usen, se va a enamorar de ustedes. Ahora, antes de empezar, quiero que se suscriban para que ustedes reciban notificaciones de futuros videos que tienen algo que ver con estos temas o con son algo diferente eh, también eh, me gustaría que dieran like al video y que lo compartan y pongan en los comentarios cuál es la estrategia que más les funciona a ustedes para enamorar a un hombre y bueno eh, para no hacer el cuento más largo vamos directamente al grano cada vez que una mujer me dice algo así yo realmente quedo así como que ¿qué? No puede ser. Eh, y es, recordemos que los hombres normalmente tienen estrategias, tienen un juego perfectamente planeado que eh, llevan a cabo cada vez que quieren conocer a una chica. ¿Por qué? Porque el objetivo de un hombre eh, principalmente es acostarse con ustedes. ¿Ah? Eh, entonces, eh, no todos los hombres tienen ese objetivo como principal, pero la mayoría tienen como objetivo ver a una chica y simplemente acostarse con ella y si pueden evitar cualquier otro compromiso pues lo hacen. Entonces, eh, la mayoría de los hombres tienen un juego planeado, una estrategia, algo que van a hacer perfectamente, eh, la, qué van a decir, cómo lo van a hacer, cuándo las van a invitar, de qué forma comportarse, cómo contestar los mensajes cuándo contestar los mensajes, etcétera, etcétera. Y el del, de igual forma muchas chicas tienen un juego. Pero, eh, bueno, este video es para ayudarlas, obviamente, a que ustedes puedan contrarrestar esa pues esa estrategia que tienen los hombres, ¿no? Y si ustedes son capaces de contrarrestar, de digamos, de congelar su juego, entonces ese hombre no va a tener otra opción más que la de ser completamente auténtico y realmente intentar algo más algo diferente con ustedes así que eh, bueno qué es esa frase que ustedes tienen que decirle a un hombre para que ese hombre caiga redondito bueno es una frase súper súper sencilla y es algo así seguro eso le dices a todas ¿Eh? o seguro eso haces con todas, o seguro eso te funciona con todas. Cuando tú haces una frase de este tipo, básicamente le estás dando a entender al hombre que, que es un jugador, que hace lo mismo que está haciendo contigo con todas las demás y le demuestras que tú no eres una tonta más, que tú no eres una de las que cae tan fácilmente, así como así. Eh, y realmente funciona porque cuando tú dices eso, el hombre se queda así como que Ah, no, no, no, ¿cómo crees? Y empieza a buscar alguna otra opción que decir Pero si tú eres capaz de demostrarle a ese hombre que no crees todo lo que dice Y que no eres de las cientos de chicas o decenas de chicas que han caído del mismo cuento Entonces te aseguro que ese hombre va a caer redondito, súper redondito a ti Um, así que la próxima vez que salgas con un chico y realmente quieras hacer una buena impresión, que realmente quieras hipnotizarlo envolverlo, que se enamore de ti que realmente se comprometa a conocerte y saber quién eres dile eso cada vez que te diga algo así como un cliché o cada vez que haga algo dile, seguro eso dices cada vez que sientas que dice algo lindo o que hace algo lindo dile, seguro eso le dices a todas. O seguro eso haces con todas. Te aseguro que le vas a sacar de su juego. Y es importante que no solamente lo digas, sino que realmente te comportes como una chica que sabe que el hombre está haciendo su juego, ¿sabes? Eh, los hombres van a decir cualquier cosa, cualquier cosa para llevarte a la cama. ¿Ah? Algunas veces los hombres dicen cualquier cosa que incluso son capaces de decirte te amo, o incluso son capaces de decirte eh, que si quieres ser su novia o que si te quieres comprometer, lo que, lo que sea, solo para llevarte a la cama. Entonces es importante y eso, chicas, es una regla de oro. Nunca crean lo que un hombre dice. Las palabras las lleva el viento. Nunca crean lo que un hombre dice. Si quieren medir el interés de un hombre hacia ustedes, háganlo en base a las acciones las acciones cuentan, cuando un hombre realmente quiere contigo, cuando un hombre realmente le interesas y está dispuesto a todo las acciones te lo van a decir es muy fácil decir, te amo, te extraño te voy a, de... pronto vamos a estar juntos bla bla bla, haría lo que sea por ti etcétera etcétera pero eso es muy fácil, decirlo lo puedes decir yo lo puedo decir en este momento, pero hacerlo hacerlo es otra cosa entonces si ustedes se comportan con un chico de modo que, ¿sabes qué? no creo en tus palabras, demuéstralo con acciones, ese chico no va a tener ninguna otra opción más que empezar a actuar. Se va a tener que salir de su juego y va a tener que empezar a ser auténtico y hacer a invertir tiempo y energía para realmente conquistarte. Y cuando un hombre empieza a invertir tiempo y energía en conquistar a una mujer, incluso aunque sea solo para acostarse con ella, eh, pues es inevitable que... Obviamente nos cueste más trabajo que simplemente decir algo o usar las palabras, ¿no? Cuando usamos tiempo, energía y acciones para conquistar a alguien nos cuesta más trabajo. Y cuando algo nos cuesta trabajo lo valoramos más. De modo que el chico es más probable que se enamore de ti cuando le cuesta más trabajo, cuando realmente tiene que poner acciones y tiene que poner eh, tiempo y energía que cuando simple y sencillamente te puede invitar a cenar y te dice que es hermosa que es linda que está enamorado de ti y te lleva a la cama así de sencillo entonces no crean palabras crean acciones y cada vez que un chico lindo que, que un chico diga cosas lindas o que haga cosas lindas díganle seguro eso le dices a todas o seguro eso haces con todas y eso hará que ese chico se esfuerce más para demostrarte que no es con todas, que solo es contigo. Espero que les guste el video. Dejen en sus comentarios qué piensan. Y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.